Buenos días, bienvenidos al webinar. Vamos a dar comienzo. Comenzamos con la presentación. Mi nombre es Daniel Aguayo. Soy miembro del equipo de CAD de la empresa Análisis y Simulación. Y lo primero que vamos a hacer es un poco presentar lo que es la empresa, lo que es mi situación y después tratar los temas a, a ver en este webinar. Lo primero de todos: tenemos el índice. La presentación de Empresa Análisis Simulación. Análisis Simulación es una ingeniería especializada en integración e implantación de tecnología. IT Engineering para desarrollo e innovación de productos optimización y mejora de procesos de fabricación, gestión e infraestructura IT. Aunando conocimiento, una experiencia de más de 20 años en la industria, metodología y un compromiso con la calidad y con el cliente, es lo que le, le proponemos a todos. Está compuesta por más de 80 personas, la sede central está en vitoria gasteiz con oficinas también en Sabadell y en Azuqueca. Podemos decir que análisis y simulación, en análisis y simulación las personas somos asesores, somos implantadores y formadores de soluciones tecnológicas. Damos soluciones para desarrollo de producto. Por un lado tenemos el eh, departamento CAD -CAM, por otro lado CAE estructural, CAE fluidodinámica, por otro lado CAE manufacturing, 3D printing, prototyping, todo unido con lo que es el PDM y el PLM. A su vez... Además de dar soluciones para el desarrollo de producto, ofrecemos cursos y formaciones a medida. Cursos que están abiertos, son estándares y organizados durante todo el año, cada trimestre, y cursos específicos, adaptados al eh, requerimiento de cada empresa. A su vez, un tercer apartado es que damos servicios de ingeniería. Podemos dar un apoyo como complemento a la ingeniería propia del cliente, o bien por sobrecarga de trabajo. A su vez, también realizamos servicios de 3D printing. Rapid Prototyping, Rapid Manufacturing. Bien, una vez visto lo que es la presentación de, de la empresa como tal, iremos a la presentación del ponente. Como he explicado antes, mi nombre es Daniel Aguayo, soy responsable técnico en análisis y simulación para las soluciones CAD-CAE. Eh, Llevo más de 10 años trabajando en esta, en esta empresa, en el sector de lo que es el diseño 3D, también eh, con lo que es el cálculo, ¿vale? siempre enfocado a lo que es diseño y también con lo que es el PLM, ¿vale? en nuestro caso sería con TeamCenter. He participado en diferentes proyectos CAD, CAE y PLM TeamCenter. Con algunos de nuestros clientes más importantes, como pueden ser pues, Uribe Salgo, Abrenac, Lear, Bordinberry, Mecaplas, Talles Arats, etc. Eh, a, además, eh, soy técnico beta tester de soluciones Kazkae por parte de Siemens, colaborando con los departamentos de desarrollo de las diferentes casas de software. Temas a tratar en la exposición. Vamos a diferenciar y vamos a ver cuatro temas diferentes. Un primer tema va a ser lo que es, eh, vamos a ver el diseño paramétrico en NX. Un segundo tema va a ser la parametrización de modelos con modelado sincrónico. Un tercer tema va a ser el diseño convergente. Y un último, cuarto tema, va a ser la optimización topológica. Vamos a exponer cada uno de ellos. Diseño paramétrico en NX. NX es una solución cad cam -CAE, en nuestro caso vamos a enfocarnos siempre en la solución CAD, en el cual podemos parametrizar las geometrías. Se pueden parametrizar de dos maneras, o bien parametrizarlas mediante expresiones o bien parametrizarlas mediante lo que son las operaciones, que ya vienen con sus propias expresiones. Nosotros en este webinar nos vamos a enfocar en parametrizarlo con expresiones, pero también se va a ver cómo eh, se va a parametrizar con las propias operaciones. Con la parametrización de geometría conseguimos tener un control absoluto sobre los modelos, tanto en la creación como en la edición de los mismos. La parametrización se puede hacer mediante operaciones o con parámetros en forma de expresiones. La, parametri la parametrización la podemos hacer individualmente en un modelo o un componente o entre varios modelos interrelacionados. Esto sería en un ensamblaje. Por otro lado, podemos parametrizar con expresiones de diferentes tipos, bien de entidad eh, o tipo constante, longitud, área, etc. A su vez, podemos unirle que podemos parametrizar con cualquier tipo de función matemática. Esto es lo que vamos a tratar, sobre todo estos dos últimos puntos son los que vamos a tratar en esta eh, primera parte del webinar. ¿Vale? También vamos a ver el tercer punto, que va a ser la parametrización primero sola en el primer componente y, a su vez, en un componente dentro de un ensamblaje. ¿Vale? Lo veremos más tarde. Un apartado B, segundo apartado, va a ser la parametrización de modelos con modelado sincrónico. Vale. Eh, nosotros tenemos eh, lo que nos comenta la gente cuando ve el modelado sincrónico, nos dice que modelado sincrónico está bien, pero no sirve para trabajar paramétrico. Vale. Nosotros, desde aquí, os podemos decir que eh, podemos utilizar la tecnología de modelado sincrónico tanto con modelos parametrizados como con modelos no parametrizados. Quizás es un poco erróneo o pensar que esto puede llevar a confusión, pero bueno, lo vamos a ver un ejemplo y vamos a ver qué, qué es lo que es capaz de hacer y demás y a ver cómo se pueden aunar las dos tecnologías. Utilizar la tecnología sincrónica sobre modelos paramétricos nos puede dar Rapidez y eficacia en muy poco tiempo, que es lo que probablemente siempre deseamos. Posteriormente, un tercer apartado sería la optimización topológica. Sería una de las novedades que nos pone Siemens con las nuevas versiones que va generando. Y bueno, al final, vamos a explicar en qué consiste. Primero es saber qué es, qué es la optimización topológica. Bueno, el principal objetivo de una optimización topológica es eh, aligerar estructuralmente siempre y cuando mantengamos las funcionalidades mecánicas del componente objetivo. ¿Qué nos aporta NX para esto? Con NX vamos a poder obtener un modelo facetado optimizado de acuerdo a las funcionalidades expuestas. Nosotros le vamos a poner unas condiciones de contorno específicas a un modelo y él nos va a calcular la geometría optimizada. Posteriormente, ese cuerpo facetado vamos a poder tratar, ¿vale? Tratarlo, esa geometría, con una serie de herramientas del diseño convergente, que es el último punto que vamos a ver. ¿Qué es el modelado convergente? ¿Por qué es importante para los técnicos el modelado convergente? Bueno, primero, eh, modelado convergente, o pues en sí, lo que son los modelos que podemos trabajar con modelado convergente son los modelos facetados Decir que las facetas son el formato elegido por diferentes sectores tecnológicos Sobre todo en juegos de realidad virtual, escaneo de modelos 3D, impresiones 3D, modelos de diagnóstico médico Por lo tanto, el trabajar desde un software CAD con ese tipo de eh, modelos es costoso desde NX vamos a trabajar con lo que le llamamos diseño convergente. ¿Qué nos proporciona? Nos permite trabajar directamente con superficies de facetas y sólidos de manera intercambiable. Vamos a obtener una flexibilidad ilimitada para diseñar productos innovadores sin necesidad de ingeniería inversa o de realizar una conversión. Como resultado nos va a generar operaciones de facetas pero dentro de un histórico. Vamos a ver cómo nos va a generar un body y ahí vamos a ver la operación de faceta metida. Muy bien, una vez visto lo que es la presentación un poco de lo que es el webinar, los temas que vamos a tratar, la presentación de empresa, de ponente y demás, vamos a empezar con lo que son las demos para aclarar. La primera demo que vamos a ver, vamos a ver lo que es el diseño paramétrico. Y os he comentado que nos vamos a centrar en los últimos puntos, bueno, en los tres últimos puntos. Uno va a ser el... vamos a centrar en eh, relaciones o expresiones entre piezas de un componente con diferentes componentes dentro de un ensamblaje. Y a su vez también vamos a eh, ver lo que es el punto cuarto y quinto, que va a ser lo que son las relaciones entre sí, expresiones... Tanto eh, con tipo, constante, longitud y demás. Y a su vez, eh, posibles funciones matemáticas de eso, de, dentro de esas eh, expresiones. Vamos a verlo. Por un lado, fijaros cómo esto es la estructura de, de una bicicleta. Y vamos a trabajar un poco con lo que es eh, la rueda y la llanta. ¿Vale? Vamos a, a crearnos una serie de expresiones y demás. Vale. A ver si puedo irme este aquí, perfecto. Muy bien, en primer lugar, a nivel de ensamblaje, no tenemos ninguna expresión creada por nosotros y lo que primero que voy a hacer va a ser crearme esas, esas expresiones. Me va a crear dos expresiones, una de ellas que va a ser diámetro de rueda, va a ser de unidades milímetros, una dimensión que va a ser una longitud y un valor le voy a poner, pues por ejemplo, 650. Una segunda expresión, me la voy a crear aquí, que va a ser una expresión en este caso constante. Vemos que no tiene ningún tipo de unidad, es adimensional. Le vamos a llamar número de radios. Y el valor le vamos a dar, pues por ejemplo, 8. Perfecto, ya están creadas las dos expresiones. ¿Dónde las vamos a ver dentro del navegador de pieza? Aquí las tenemos. Expresiones utilizadas, diámetro de rueda número de radios igual a 8. A continuación lo que vamos a hacer es trabajar sobre la rueda y el neumático. En primer lugar, vamos al neumático. Nosotros abrimos el navegador de pieza, vemos cómo es una revolución, bueno, sin más ha hecho una geometría y luego una la ha unido. Vamos a la revolución, lo que hacemos es, primero es sacamos el sketch previamente, y lo vamos a editar, vamos a ver en qué consiste. Vamos a ver cómo está He totalmente restringido, con dos autodimensiones, que no nos importa cuáles son. Y en primer lugar lo que tenemos que ver es que la variable del diámetro, en este caso sería el radio que es 300, es el parámetro 894. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como queremos, eh, vamos a exponer, primero vamos a crearnos... Una expresión, vamos a relacionar la expresión que está en el ensamblaje con la que está en nuestro propio componente. Para ello, iremos aquí a crear o editar expresiones entre piezas, pinchamos, seleccionamos lo que es el modelo ensamblaje, que es este, y seleccionamos el diámetro de la rueda. Una vez que está aquí, ya sabemos que la expresión 894, que es la que yo quiero, la voy a vincular con el diámetro de la rueda. ¿De acuerdo? Pero como el diámetro de la rueda, vemos, según está aquí puesto en el... Está hasta aquí, el diámetro de la rueda debería ser hasta arriba del todo. Voy a borrar esta de aquí, me va a generar una autodimensión, y a continuación lo que voy a hacer es crearme una nueva dimensión que va a desde aquí hasta aquí. Nos quedamos con que es la P, el parámetro 907 y es de un valor 312. Vale, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos de nuevo, doble clic, y le vamos a decir que queremos que este sea el valor. Bueno, como no hemos dado a aplicar antes no nos lo ha puesto. Vamos de nuevo a Tool Expressions. Le damos de nuevo a crear entre tres presiones, seleccionamos, cogemos el diámetro de rueda. Aquí lo tenemos y aquí a este valor le vamos a decir que queremos que sea el diámetro de la rueda entre dos Quitamos y aquí se colocado. Lo que hacemos ahora es finalizamos. Ya vemos cómo se ha modificado con el parámetro expuesto. A continuación, una vez que hemos hecho lo que es la parte del neumático, vamos a ir a lo que es la parte de la rueda. Vale, para ello, vamos a hacer lo siguiente. La vamos a hacer activa, vamos al navegador de pieza y vemos aquí cómo tenemos un primer sketch y un segundo sketch dibujado para después modificar. El primer sketch lo vamos a editar. Vamos aquí. Y por un lado, vemos, nos vamos a quedar con que el valor de esta, que es la parámetro 901, y por otro lado, el parámetro este de aquí, que es el parámetro 897. Le vamos a dar el valor correspondiente para eh, hacerlo con lo que es la expresión del diámetro de la rueda. Para ello, si os habéis dado cuenta, antes hemos puesto que era el parámetro eh, 907 en la otra. Bueno, vamos a hacer una expresión y una vinculación entre piezas. Pincharíamos aquí. Y le vamos a decir que queremos esta de aquí, va a ser este, seleccionamos y le vamos a decir que queremos que el parámetro 897, que es este, queremos que sea igual que el parámetro 907 menos la distancia que tenemos que es 12, un valor constante. Damos OK y ahí estaría. ¿Vale? Una vez realizado esto, finalizamos y vemos cómo nos lleva exactamente lo que es la parte de la rueda de la llanta con el neumático, ¿vale? Porque están los dos vinculados. Si os fijamos, a ver un poco el cambio que pueda haber. Si nosotros cambiamos, vemos cómo todo va vinculado con el respecto al mismo valor. Vale, volvemos al 650 y ya está. Continuamos, vemos lo que es la rueda, vamos de nuevo a decirle que la queremos hacer activa, doble clic. Y ahora lo que vemos es un eh, segundo sketch, que es el que hemos visto aquí, que está generado. Vamos a editarlo y lo que vemos dentro es lo siguiente. Son dos parámetros de diámetro constante y un, hecho un pattern, una matriz, a determinada distancia, que luego veremos. En primer lugar, lo que vamos a hacer es vincular este parámetro con una distancia para que siempre sea superior al radio este de aquí. Para ello, debo fijarme cuál es la expresión del radio este de aquí. Iría aquí, decimos que queremos editarla y le vamos a decir que queremos que sea el 901. Perfecto. Vamos, de nuevo, volvemos, editamos y le vamos a decir que el parámetro este de aquí sea igual que el P901, ¿vale? Como estamos hablando el tema de diámetros, vamos a decirle que queremos que sea, el caso del P901 es un radio por 2, ¿vale? Le vamos a meter entre paréntesis, mejor, y vamos a dar un valor superior, pues por ejemplo, más 15, ¿vale? Ya vemos cómo coge el valor. A continuación, el otro diámetro, le vamos a coger otro valor, que va a ser... El mismo valor que teníamos antes, que era el P907, ¿vale? Lo mismo como era un radio, el P907 por 2, ¿vale? Para que convertirlo en diámetro y le vamos a restar una determinada distancia para que no llegue hasta, la, hasta el final. Para ello iríamos aquí, cogemos, le decimos que queremos el P907 por 2, cerramos, menos valor 60, por ejemplo. Y vemos dónde, hasta dónde llega. Perfecto. Por último, vamos a ver el pattern, en qué consiste. Y lo que quiero es, primero, es eh, un contador que va a ser 2. Perfecto. Y luego lo que es el ángulo. Vamos a decirle que queremos que sea 360 entre... Vamos a darle un valor 2 por el número de radios ¿Vale? Si os fijáis, el número de radio no lo coge. ¿Por qué? Porque no está vinculado de nuevo la expresión. Entonces, bueno principio lo que hacemos es cancelamos, vamos a expresiones, le decimos que queremos crear un interpart y le vamos a decir sobre este, ¿qué es lo que quiero? El número de radios. Le doy a ok, está vinculado, perfecto, volvemos de nuevo, le damos aquí y ahora sí que le vamos a decir que queremos que sea 360 entre paréntesis 2 por número de radios. hoy. Perdón, se ha puesto uno ahí y no es. Número de radios. Ahí lo tenemos. Cerramos paréntesis. Y ahí nos lo haría. Perfecto. Lo último que tenemos que hacer es, vamos a hacer un pattern de todo este cuadrante que hemos generado. Para ello iríamos aquí. Vamos a pattern con, Seleccionamos las curvas seleccion eh, conectadas. Perfecto. Como punto, cogemos el punto este de aquí. Y le vamos a decir que queremos contador. Pues el número de radios. Y como eh, ángulo de paso, pues 360 menos, entre, perdón, el número de radios. Vamos a ok. Estaría. ¿De acuerdo? De ahí lo tenemos. Finalizamos. ¿Y esto qué es lo que hacemos con él? Lo vamos a extruir. ¿Vale? Iremos aquí a una extrusión. Le decimos que queremos que extruir todas curvas de un sketch, vamos a hacer que sea pasante hacia un lado, pasante hacia otro y directamente lo sustraemos, damos a ok y ahí tenemos hecho, si nosotros vamos al diseño inicial, vamos a cambiar los parámetros, vamos a ver cómo el diámetro de la rueda está vinculado, perfecto y el número de radios puede ir cambiando según el primer parámetro, ¿De acuerdo? El último paso que quiero hacer aquí, ¿qué es? Que dependa el número de radios del diámetro de la rueda. Para ello, aquí mismo lo que haría sería lo siguiente. Voy a Tool Expressions y le voy a decir. Número de radios. Le voy a decir que quiero editarla y le voy a aplicar una condicional, una función paramétrica. Una función lógica en este caso. Pincharíamos y le vamos a decir. Sí. Diámetro de la rueda es menor o igual, vamos a poner el valor de 650. Ponemos 8. En caso contrario, 4. Echamos. Aceptamos. Aplicamos para ver cómo cambia. Aceptamos. Ya está. Si ponemos aquí 651, vemos cómo cambia 4. Si ponemos 650, que es el límite, vemos cómo cambia 8. ¿Vale? Con esto, que hemos conseguido? Hemos conseguido parametrizar mediante un solo valor, que es el, el diámetro de la rueda, hemos conseguido parametrizar todo lo que es la estructura de la, de la rueda, tanto lo que es la llanta con el neumático. ¿De acuerdo? Bueno. Continuamos, pasamos a una eh, segunda opción. Llevo hasta abajo, perfecto. Voy a ver si está aquí. Muy bien, vale. De acuerdo. Vamos a ver ahora, como de momento está todo paramétrico, voy a meter alguna operación de modelado sincrónico que en teoría nos dice que es para tratar o trabajar con geometría desparametrizada. Para ello iría lo que es, por ejemplo, la rueda. Le voy a decir en este caso que la haga pieza visualizada. Voy a ocultar todo menos lo que yo quiero visualizar. Ahí tenemos. Perfecto. Y nos fijamos como en una biblioteca de reutilización. Tengo aquí un, una librería que se llama eh, Logo. Ese logo al final son una serie de caras que yo he puesto, he creado. Y lo que voy a hacer va a ser insertarlas directamente, ponerlas aquí. Ahí estaría puesta. Como no sé dónde va a ir la ubicación, voy a darle a OK. Perfecto. Está colocada. Vale. Lo que voy a hacer ahora es colocarla en la posición que yo quiero. Para ello me voy a generar aquí un sketch. Donde me voy a generar las líneas exactas de generación. ¿Vale? En este caso van a ser aquí. Ahí las tenemos. A continuación le voy a decir que quiero es colocarlas a una determinada distancia. Todo, todo esto son líneas que van a ser de referencia. ¿Vale? un es que es de referencia. A una determinada distancia que va a ser, pues por ejemplo, 22,5. ¿Vale? Estaría. Lo mismo, podéis ir vinculado a lo que es la expresión y demás, lo que queramos nosotros. Finalizamos y lo que vamos a hacer ahora que es mover estas caras que hemos creado aquí, ¿vale? aquí los vamos a ver como un objeto reutilizable, que son cuerpos desparametrizados, los vamos a mover y lo vamos a trasladar exactamente al punto de intersección. ¿Vale? Para ello, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar un mover cara del modelado sincrónico. Selecciono las caras que quiero mover le va a decir que quiero de punto a punto. De un punto medio como es este a un punto intersección como está aquí. Ahí lo movemos y ahí quedaría. Vale, fijaros como lo que va a hacer ahora, que va a ser, es vaciarlo. Le va a decir que quiero quitarle a esta de aquí. El body este de aquí. Lo cambio, edito. A este de aquí le voy a quitar el body 8, cambio la dirección, perdón el sentido y a este último body le voy a quitar el body 9 y lo mismo, invierto la dirección, en el sentido y ahí nos queda. Vale, ya tenemos puesto lo que es el logo a una determinada distancia, ¿cómo? Utilizando una operación de modelado sincrónico. A su vez, ahora mismo lo que voy a hacer de nuevo es otra operación de modelado sincrónico y voy a hacer es una matriz, de este logo, por todo lo que es la rueda, la llanta. ¿Vale? Para ello, iríamos aquí y le vamos a decir que quiero de todo esto una matriz circular en esta dirección. Desde este punto, contador, lo que nosotros queramos Bien, 4, 9, 4 a 90, lo que nosotros queramos. Podríamos vincularla con el número de radios, podemos decirle lo que nosotros queramos, ¿vale? Podemos, por ejemplo, decir aquí, pues, número de radios entre 2, ¿vale? Y a este valor vamos a decirle que sea 360 entre... Vale, ahí quedaría, daríamos ok y ahí quedaría. Perfecto, ahí estaría. Ocultaríamos esta parte de aquí y ahí nos quedaría puesto lo que es nuestro logo con operaciones que son de modelado sincrónico sobre algo que está parametrizado, pero es la única forma de hacerlo rápido. Y bien, en vez de tener que dibujarte todo lo que es el logo, partir de un logo que está hecho, traerlo y a partir de ahí empezar a trabajar. ¿De acuerdo? Bueno, esta sería lo que es la primera presentación que os quería hacer con lo que es la geometría parametrizada. Iríamos a una segunda presentación. Esta presentación lo que vamos a hacer es eh, trabajar con un eh, DXF que nosotros vamos a importar y vamos a tratar esa geometría, a ver cómo se puede hacer. Para empezar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Creamos un modelo, importamos el de XF, iríamos a buscarlo, ¿dónde está? Iríamos aquí, perfecto. Este sería un plano importado, veríamos, lo previsualizaríamos, aquí lo tenemos. iríamos a finalizar para que nos lo eh, cree aquí. Vale, cuando nosotros importamos un, un DXF en eh, NX, me lo va a llevar a la misma posición que tiene según ha sido exportado. Y lo que vemos aquí, que es? Es geometría que no tiene ningún tipo de histórico. Es geometría que le llaman non, non time stamp. ¿vale? Al final, este tipo de geometría la divide en, qué? en arcos, en líneas, en puntos, etcétera. Para nosotros poder trabajar esta geometría, lo que hacemos es, la vamos a llevar a un sketch. Creamos un sketch en el plano XY. Y ahora lo que hacemos es, la vamos a proyectar. ¿La proyectamos cómo? Añadiendo estas curvas que existen ya. Aquí. Quitamos el autodimensionamiento continuo, pinchamos, seleccionamos y la llevamos. Esta geometría de aquí, ya vemos cómo eh, es continua, puede ser que no sea tangente, puede ser que sea discontinua, depende. Es decir, al final ha pasado lo que le llamamos según ha sido creado en, en el programa de origen. vale Para poder trabajar con todo esto, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos trabajar la geometría, eh, bueno, realizando lo que son restricciones. Nosotros, en nuestro caso, podíamos utilizar el potencial del síncrono y 2D para hacer todo este tipo de cosas. ¿Vale? Por lo tanto, por ejemplo, podía quitar el radio este, podíamos, bueno, redimensionarlo, perdón, dar un valor mayor, ya vemos cómo te cambia todo siguiendo lo que es la topología de la geometría, etcétera. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es, una vez que lo hemos, lo hemos importado, vamos a trabajar. Por un lado, vamos a ir destruyendo. Pongo lo que es en el filtro que me coja lo que son eh, regiones del límite de la figura y vamos seleccionando los diferentes límites. Vamos a ponerle que queremos desde 0 hasta 10. ¿Vale? Primer caso. Vamos a decirle también que quiero incluir esto porque luego lo pondré como agujero. Seguimos. Y vemos aquí cómo tenemos. Vamos a meter un valor menor, 5. Y además metemos la operación booleana de unión. ¿Vale? Aunque ya venía como deducido, nos no lo va a entender. Vale. A continuación, ¿qué hacemos? Vamos a poner este perfil de aquí. Venimos. Lo que vamos a decir ahora es: vamos a estos perfiles de aquí, un valor mínimo, 5. Aplicamos. A. Vale. a continuación, seguimos instruyendo. Vamos a decirle que queremos: serían los apartados estos de aquí. Vamos a extruirlos a una distancia mayor, que vayan a ser los nervios, por ejemplo, 60. Y por último, lo que se le resalte este a un valor también de 60. ¿Vale? Ya estaría todo extruido. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Bueno, vamos a hacer lo que son los agujeros. Para empezar, voy a hacer una medición del diámetro que tiene el agujero. Diámetro 4 diámetro a ver que lo coja va a ser el mismo pero bueno pues acaso cojamos de nuevo cojamos de nuevo diámetro, ahí tenemos 4 también y vamos a aplicar lo que son los agujeros, el primer agujero que vamos a hacer va a ser de diámetro 4 extensión 20, ya sabemos que va a pasar ahí lo haríamos ¿Vale? Y el segundo agujero también de diámetro 4, puesto a la vez. Ahí los tendríamos. ¿Vale? Fijaros, como si yo aquí voy a cambiar dentro del sketch, puedo decirle que quiero, eh, pues por ejemplo, eliminar curvas. ¿Vale? Podría quitar esta parte de aquí. Podría decirle que quiero hacer un sé de la curva. Vemos como me encoge todo. Lo haría más pequeñito. Podemos decirle incluso que quiero mover esta curva. ¿Vale? Un determinado ángulo. Selecciono lo que es la curva, selecciono lo que es el punto de rotación respecto a este, vemos cómo lo cambia todo, ¿vale? Lo mantiene lo que es la topología, cuando salgo del sketch las extrusiones me las ha directamente actualizado. Vale, a continuación, pues bueno, para ver un poco lo que es estas mismas operaciones podría haber hecho con lo que es modelado sincrónico, ¿vale? Distancia, traer hacia aquí, lo que nosotros queramos acuerdo? A su vez, vamos a meter aquí un pequeño chaflán. Cogemos lo que es curva única. Vamos a meter cuatro chaflanes a la vez. O sea, muy, perdón, 17 es demasiado, vamos a de 10, está bien. Vale, una pequeña modificación que vamos a hacer es: vamos a crearnos aquí una curva. Vamos a intentar bajar esta parte de aquí. Nos traemos una curva, ¿vale? Eh, cómo la va a crear directamente con un arco, va a decir que sea círculo completo y selecciono de punto a punto y a punto. A continuación le voy a decir que quiero es generarme recorte de la cara simple sobre la curva esta, ahí tenemos el recorte hecho y a continuación lo que le voy a decir es que quiero Es, depende qué método pongamos a la hora de crearnos lo que es la operación. Vamos a ir, ir bajando. Una, otra y otra. ¿De acuerdo? A continuación, ¿qué podríamos hacer? Podríamos eliminar esta parte de aquí. ¿Cómo? Bueno, probaríamos con un reemplazar cara. No sé si nos lo va a realizar en este caso. Bueno, en este caso no nos lo deja hacer. Me hacía un lado y me hacía otro. Podríamos, en vez de reemplazar contra esta, intentaríamos reemplazar contra esta, tampoco nos lo permite hacer, pero bueno, ante eso, ¿qué podemos hacer? Lo siguiente. Podemos mover esta cara. Ahí vemos que sí que nos lo deja hacer. E incluso, fijaros cómo depende cómo coloque el acabado, nos lo va a hacer de una manera, vemos, ¿no? Ahí entraría dentro. Sin embargo, si pongo aquí que el acabado vaya en esta dirección, pero que lo extienda hasta el siguiente. Vale. Vemos como ahí sí que eso lo acaba perfectamente. Que es donde y como nosotros queremos. ¿De acuerdo? Ya vemos como a la hora de poner la dirección. Como no hemos puesto que vaya normal o hacia el centro. Nos lo ha puesto y nos lo ha cortado así. El movimiento que ha he hecho. ¿De acuerdo? Ya vemos cómo eh, podemos eh, cambiar. Podemos hacer un montón de cosas al respecto. En este caso podemos decirle a ver si nos lo deja hacer con respecto a esta. Y ya estaría en la misma situación que tenemos esta. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería un poco lo que os quería mostrar en cuanto a la optimización. Bueno, un cambio más podemos hacer, por ejemplo, offset. Vamos a ver que queremos de todo, incluso lo que es concéntrico, a que nos coja lo que son los... Vale, hasta ahí, bueno, ahí que no quiero que confluyan, perfecto, ya vemos el cambio de 1, finalizamos, avanzamos, ya vemos cómo nos lo ha actualizado automáticamente. Vale, esto es lo que os quería enseñar: que es la, cómo reaprovechar una geometría que es 2D, un DXF, empezar a crear geometría, los demás, y también utilizar modelado sincrónico para poder modificar este tipo de geometría. Vale, esta sería la segunda parte, la segunda demostración. Iríamos ya, pasamos a lo que es la tercera demostración. Vale, eh, nos vamos a meter en un primer lugar, nos quedaría lo que es la optimización topológica y el otro lo que es el diseño convergente. En un primer lugar vamos a mostrar lo que es la optimización topológica. Vale, que van unidos, pero primero sería la primera, parte, la primera parte, optimización topológica y una posterior lo que sería el diseño convergente. De acuerdo, la optimización topológica. Eh, vamos a, Nos hemos creado para ello... Un cuadro que tenemos aquí, este de aquí, el cual lo vamos a ver. ¿En qué consiste? Lo voy a activar solo. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a tener... Voy a ocultar esto, esto y esto. Si lo vemos, va a ser un sketch que nos lo hemos dibujado y lo hemos extruido con lo tiene los valores. A su vez, para ver dónde van lo que son las posiciones de la rueda, la posición del manillar, la posición del de pedal y el sin. Para ello, lo que he hecho es linkarme previamente con la C-Web, los bodies correspondientes. Aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Una vez que yo tengo esto, lo que yo quiero ahora es sacarme un diseño optimizado del cuadro que debería tener para yo poder trabajar o poder poner una serie de condiciones que yo quiero. Para ello, ¿qué es lo que hacemos? En primer lugar... Iríamos a una pestaña de optimización topológica, lo que hacemos es seleccionamos el cuerpo que queremos optimizar, sería este. A continuación le asignamos el material que queremos, sería a este cuerpo le asignamos el aluminio, uno de estos mismamente. ¿Vale? A continuación, ¿qué es lo que haríamos? Vamos a aplicarle las condiciones que tengo a cada cuerpo. ¿Vale? Es decir, al final esto va a ser un cuerpo sólido, pero este no va a ser un cuerpo sólido, va a ser un cuerpo tubular. Y esto igual, y este igual, y este igual. Para ello pincho, ya tengo eh, relacionados los bodies los añadiría en caso que no, ¿vale? Daría aquí, voy añadiendo, y veo como tengo el primer body, el segundo body, el tercer body, el cuarto body, y el quinto body, que sería lo que es la rueda. ¿Vale? Y vamos viendo al primer body, que es este perfil donde va lo que es el eje de la rueda, va a ser... Puedo decirle que vaya hacia adentro, hacia afuera, lo que yo quiera, y o bien que esté vacío, ¿vale? decir que sea un vaciado, un perfil tubular, de espesor 4, y va a ser siempre fijo, nunca se va a mover de ahí. Segundo, va a ser lo donde va lo que es el sillín, idéntico, ¿vale? Tubular de 4. Tercero, lo que va a dar, lo que son los pedales, lo mismo, tubular 4. El cuarto, donde va el manillar, vamos a poner el tubular 4. Y en este caso, como tiene rotación, vamos a decirle que sea pin. ¿Vale? En estos no hemos puesto ningún tipo de restricción ya que no va a girar nada con respecto a él. ¿De acuerdo? El pedal giraría pero no respecto a lo que se el eje. ¿Vale? Cambiaría un poco. Perfecto. Y el último cuerpo sería un cuerpo que es sólido. Entonces, bueno, no le vamos a poner nada, ni que sea tubular, ni espesor, ningún tipo de restricción una vez que tengo ya eh, configurado lo que son los cuerpos que quiero añadirle para optimizarlo iría a colocar lo que son los casos de carga vale me va a leer cuáles son los cuerpos y a su vez lo que va a hacer aquí es a los que viene ya como fijo y pin en este caso pues ahí no va a poder poner ningún caso de carga vale pero sí voy a poder poner a los demás en este caso al, donde va el siguiente le voy a poner una fuerza que vaya en esta dirección ahí la tenemos puesta de 1000 newtons ¿Vale? Al caso del pedal vamos a poner una fuerza de 300 N y que vaya lo mismo, hacia abajo y ninguna más. En principio, lo que es esta parte nada y lo que es la rueda, ninguna fuerza. de Vale, una vez que está ya creada o puesto todos los casos de carga que queremos nosotros poner en todas condiciones, iríamos a, eh, a lanzar lo que es el cálculo eh, topológico. Echaríamos, y lo primero que tenemos que es cómo queremos hacerlo: fino, menos fino, etcétera. Vale, cuanto más fino pongamos, más tiempo va a tener de cálculo. Vale, y vamos a calcular, vamos a saber un poco lo que es en qué masa nos estamos metiendo que queremos trabajar. Vale, en este caso hemos puesto 10 kilos. Daríamos a eh, que empiece lo que es la optimización. Aquí en el resultado, seguíamos viendo un poco lo que es el diagrama de convergencia, cómo va convergiendo y demás hasta que llega un resultado. Daríamos a ok. Una vez que esté, nos va a decir que ha finalizado, ¿vale? Y no le voy a dar porque va a tardar bastante y, bueno, tengo los resultados ya mostrados y los voy, a, los voy a mostrar, ¿de acuerdo? Vale, y, bueno, explicar un poco qué es lo que hemos hecho. Hemos hecho, se ha hecho un cálculo, primero es con una rueda de 8 radios, ¿vale? Y otro cálculo con una rueda de 4 radios. Las mismas condiciones, mismo diámetro, etcétera, ¿vale? Y vemos, bueno, como los cuadros salen diferentes cuestión de compararlos y ver con cuál te quedas, ¿no? cuál es la condición que tú quieres. Vale, para ello, eh, vemos, vamos a los resultados, que los tenemos aquí. La primera es para 8 radios, aquí tenemos el resultado que nos da y vamos a ver qué es lo que nos da. Si yo esto lo aíslo, voy aquí, voy a eh, quitar, ocultar mejor dicho, todo esto de aquí, fijaros que lo que me queda... Me quedo un cuerpo que no es paramétrico, no tengo nada, no paramétrico, o no tiene, como por decirlo así, histórico de operación, no viene como una operación. Entonces, ¿en qué consiste? Aquí me va a generar una, un pequeño grupo, el cual tiene resultados de eh, optimización topológica, resultados de estrés y resultados de desplazamiento. Vale, ¿Cómo puedo ver esos resultados? Ocultando el resto de resultados y viendo enfocando cada uno de ellos. resultado de desplazamiento tengo aquí, aquí en resultados donde yo podría ver cuál es el máximo que genera. ¿Vale? Bueno, en este caso sería de desplazamiento, vamos a pinchar aquí, de desplazamiento, sería este, ¿no? De 1,33, bueno, casi 1,34, por eso menos 2 milímetros. ¿En qué parte? La que más sufre, la parte está de aquí. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos aquí, lo que se aguante máximo, lo mismo. ¿Dónde va a sufrir y dónde más? Pues la parte de aquí, ¿vale? Etcétera. ¿Con esto qué conseguimos? Bueno, hemos conseguido un resultado ¿vale? de cuerpo facetado, el cual, si yo por ejemplo este le voy a hacer, vemos cómo es un resultado de facetas. No es nada sólido, no, bueno, y sin más, podríamos trabajar con él como podemos trabajar con cualquier geometría de, de, con ingeniería inversa. ¿Vale? Idéntico. Lo bueno es que ya tengo el resultado hecho y optimizado. Entonces, bueno, pues voy a poder mover bajo unas secciones y empezar a hacer barridos y demás para poder calcular la geometría perfecta, ¿de acuerdo? Que es la que yo quiero obtener. Asegurándome que las condiciones las va a cumplir. ¿De acuerdo? Bueno, el otro resultado que nos genera, si lo vemos por aquí, sería este de aquí. Sería un resultado muy parecido, el cual, bueno, al final, haciendo un, una comparación, sí que se ve que, que hay cambios, pero bueno, al final es cuestión de analizar. Vale, una vez que tenemos esto, al final obtenemos un cuerpo facetado. ¿Con qué lo trabajamos? ¿Con ingeniería inversa o con qué? Queda un poco en el aire, ¿no? Bueno, para ello tenemos el cuarto punto que es el diseño convergente. NX nos da la posibilidad de ¿qué? de convertir este cuerpo facetado en un cuerpo con histórico. ¿Vale? Y con histórico no significa que sea paramétrico. No el cuerpo es parametrizado, pero es con histórico. Con una operación dentro de lo que es el navegador, ¿vale? Que es lo importante. Para ello, bueno, pues iríamos aquí. Vale. A cerrar. No, sin querer. Vale. Aquí lo tenemos. De nuevo. Lo saco de nuevo. pinchamos, Oculto todo esto. Perdón. Ocultamos todo esto. Aquí lo tenemos. Vemos cómo está aquí. Solamente muestro el diseño topológico. Y lo que hacemos es... Vamos a editar, Facet Body y lo vamos a convertir como, o bien como convergente, como en NX, como JT, al final si vamos a utilizar como un diseño convergente, pincharíamos, tenemos un eh, limpieza automática, el cual nos permite limpiar lo que son las facetas que no cumplan un pequeño mínimo de ángulo que nosotros le demos, ¿vale? y que le vamos a decir que haga con el... Eh, cuerpo de entrada, o bien que lo borre, o bien que lo guarde, o bien que lo oculte así que lo borre. Pincharíamos, vamos a ver cómo desaparece de aquí. Y aquí nos va a generar un cuerpo desparametrizado que le va a llamar cuerpo convergente. No es un cuerpo que es geometría como tal, es un cuerpo facetado, pero lo ha convertido en sólido y nos permite realizar operaciones posteriores sobre él. ¿Vale? Aquí lo tenemos. ¿Qué operaciones? Bueno, si ahora hacemos una pequeña sección... Vamos a ver cómo este cuerpo, porque es un cuerpo sólido, ¿vale? Estamos en uno, en otro, y ya vemos cómo es sólido, menos lo que es tubular, evidentemente, que estaba hecho antes. ¿Vale? ¿Qué tipo de operaciones nos permite hacer? Bueno, las siguientes, por ejemplo. Me permite hacer eh, adiciones, sustracciones de geometría a él. Para ello, me voy a poner aquí en Sketch, genero, pues por ejemplo... círculos que tenemos aquí, los voy a extruir, la extrusión que voy a hacer va a ser valor de aquí a aquí, ¿vale? cada uno voy a hacer un poco, bueno, voy a hacerlo individual perdón eh, en una sola extrusión pero sin aplicar ninguna operación booleana y aquí lo que voy a decir es que quiero a este cuerpo de aquí bueno, voy a, incluso voy a cambiar el color veamos cómo quedan color rojo vamos a poner, se ve bien, vale, vamos a decirle que a unir a este cuerpo de aquí, le unimos este de aquí, vale, vemos cómo nos deja, vale, perfecto, y al otro le voy a decir una sustracción, a este cuerpo de aquí le voy a sustraer este de aquí, que nos dice que bueno, al final estamos trabajando con dos cuerpos, pero hay uno que es, ...un cuerpo convertido de facetado como, como diseño convergente. Vale. Bueno, ahí tenemos como resultado qué es lo que nos da. ¿Con esto que conseguimos? Bueno, pues conseguimos que eh, no tengamos que parametrizar eh, toda la geometría... ...que nosotros obtenemos de un diseño convergente, de un, perdón, de un diseño eh, facetado... ...un STL y demás que nosotros obtenemos de mediciones... Y nos permite sacar un pequeño, un sólido de eso y a partir de empezar a trabajar. ¿Vale? Veremos cómo en versiones posteriores, bueno, van a hacer hincapié en este tipo de, de forma de trabajar y sacar a mejoras sustantables. ¿Vale? Se verá. Bueno, eh, visto esto, bueno, vamos de nuevo a lo que es. El diseño de Jerefria empieza entero. Y aquí lo que tengo, si sí, aquí le voy a decir que quiero... Previamente le voy a decir que a este frame le vamos a decir que queremos meterlo dentro de un conjunto de referencia exclusivo. ¿vale? Lo que vamos a decir que sea mi cuadro. De acuerdo. Iremos aquí. Y a este le vamos a decir que queremos picar el cuadro. Vale. Pues bueno, este sería un poco lo que os quería mostrar sobre el diseño convergente. Bueno, pues si queréis dejamos por finalizado este webinar. Bueno, agradeceros todos la atención prestada y, bueno, espero que os haya gustado. Cualquier cosa que vosotros queráis ver y demás, no dudéis en preguntárnoslo. y, bueno, eh, y sin más, eh, os ponemos contacto con vosotros para dejar lo que es el webinar y a partir de ahí pues, podéis probar o lo que queráis. Estamos a vuestra disposición de cualquier duda, prueba y demás. ¿De acuerdo? Un placer. Hasta